15 kilómetros, ¿no? O más. 15. 15. Oh, está bastante bien. ya acá estamos de vuelta, nos venimos a encontrar, bueno, pasó tiempo, pero siempre firme con vos acá en Madariaga, así es, como viene. exactamente, y el pescado está, sí. eso es lo importante que está, que está costando comer, eh, por los frío que ha hecho, pero bueno, ya a así es Madariaga y lo que tiene que acá, puede sacar el pescado de, de tu vida hay un récord de 2 kilos 650 gramos Y de ahí para abajo hay de todo esquilaje y, y el de 3 kilos no va a tardar mucho en salir ¿no? o sea, ya, ya se va a ir en cualquier, eh, en cualquier momento Bueno, entramos que... en Veda, ¿no? Eh, sábado, domingo y feriado Exactamente Desde Arrancó la Veda el 1 de septiembre Hasta el 1 de diciembre ¿Y eh, el cupo? ¿Bajó a 15. Eh, 20 pescados por persona Ah, 20 por 20 cálculo bueno, Y bueno, se puede entrar a fines de semana y feriado Perfecto, así que bueno, nos esperamos a todos eh, para disfrutar un día lindo de pesca, pasarla bien y, y bueno, y nada, disfrutarle como siempre para adelante. Bueno, dale, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos. vamos a ver qué pasa, dale. Dale, gracias. Gracias a vos, David. Bueno, te la visita. Vale, dale. ya que matumbo, matumbo, ya que matumbo, ya matumbo, ya que matumbo, ya matumbo, ya Así ya de costado <risa> Terrible ya matumbo, ya matumbo, ya matumbo, ya matumbo, y matumbo, ya matumbo, ya matumbo, ya matumbo, ya matumbo, lo dedicamos, y dijo que no está. Vamos, oh, Dios. Bien ahí. Seguimos pescando. esto para ahí lo vamos a dedicar a Gabriel del pescador TV también hermoso espectacular tío pescado cerca de Kilo también es hermoso seguimos pescando con la banda acá acá estamos en una de grande viene mi amigo caña dorada Un pescadito para acá, para acá, acá. Adentro, sí. Que grande, amigo. Hoy es sábado 24 de septiembre. Adentro, ahí. Padre e hijo. siempre clavó el hijo. Acá el padre agarra otra tocante. Al toque. Esto es la sala de madariana Sábado 24 de septiembre. Adentro. Seguimos pescando. A la, a la con todo y eh ya sí, con todos los muchachos ¡Gracias! Madre, e hijo, Carlos Punto en la sanada. Vamos, Martín Viejo, no más. Principiante Martín. Yes. Matías. Ahí seguimos. ¿Qué este, Teo? ¿Qué es esto? ¿Qué es, es esto? Es es? ah, es. ¿Dónde estamos, Teo? Amigo? Estamos en la laguna de la Madaria acá. ¿Qué es esto? Hermoso pescadito ¿Y a dónde vino? <risa> ¿A quién se lo dedicamos esto? Este se lo dedico a mi viejo Que está conmigo Seguimos pescando ¿Qué? Sí, no? otro, otro pescadito más Con el tío acá Me viene despaciendo el tío hoy. Bueno, acá estamos en la sala de grande de Madariaga Amigo acá de Buenos Aires yo es Padre, hijo Padre, hijo Se desafiaron hoy y acá, está la, acá está la pesca Está con grande de pescado lleno Son las 4 y media de la tarde Y ya nos vamos Bueno chicos Un millón de gracias por haber venido Gracias, por el a, vos, por eh. todo. gracias a Claudio Sasaki Y... A Johnny Burgo también. Gracias a todos. Y bueno, seguimos pescando la salada. Hoy es sábado 24 de septiembre. Uh -huh. Gracias, chicos, de verdad. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Buena pesca. Hermoso. El pescadito de la salada. Sábado, eh, perdón, domingo 25 de septiembre. Qué ah, pescadito, David hermoso pescado el pescado de la salada madariada terrible, acá estamos con los amigos bueno, acá está la carrer una bestia lindo pescado, hermoso ahí está la balanza en cero vamos a pasar todavía a ver ahí está señores un kilo 950 un kilo 950 Recon a ver si Este grande ahí. ¿A quién se lo dedicamos David esto? Este. Sí. El amigo Claudio. Al amigo Claudio. Sí, sí, esto a sacarlo. Bien. Terrible pescado. General Madariaga. Alto Trofeo. Seguimos sí, pescando.